El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles prisión preventiva contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros al ingeniero Francisco Antonio Ovales, Todo en discusión por la construcción de una pared. Se conocía la revisión obligatoria de la prisión preventiva, que cada tres meses el juez debe verificar si han variado o no las condiciones que sirvieron de base para la adopción de, de dicha medida de coerción. Eh, lógicamente eso es un asunto de requisito nosotros no presentamos presupuestos en el día de hoy eh, y la juez lo que hizo fue confirmar o renovar los tres meses de prisión preventiva en el día de hoy lo que se conoció fue una medida es eh, una revisión de la medida y ya hemos eh, estamos citados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana donde se conocerán los medios de prueba para es eh, como una una audiencia preliminar para es posible que se le canten nueve, eh, tres meses más de medida preventiva y de ahí vamos a ver lo que haga el Ministerio Público y los jueces correspondientes a ese caso. Recordamos que este hecho ocurrió en el sector en Sánchez Águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde también resultó herida Scarlett Domínguez, esposa del hoyo Xizo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.